Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 45 Dios es la mente con la que pienso La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales los cuales no tienen nada que ver con lo que piensas que piensas De la misma manera en que nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. No existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. Ni uno solo de los que según tú son tus pensamientos reales se parece en modo alguno a tus pensamientos reales. Nada de lo que piensas que ves, guarda semejanza alguna con lo que la visión te mostrará. Piensas con la mente de Dios, por lo tanto compartes tus pensamientos con Él, de la misma forma en que Él comparte los suyos contigo. Son los mismos pensamientos porque los piensa la misma mente. Compartir es hacer de manera semejante o hacer uno. Los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan tu mente porque los pensamientos no abandonan su fuente. Por consiguiente, tus pensamientos están en la mente de Dios al igual que tú lo estás. Están en tu mente también donde él está. Tal como tú eres parte de su mente, así también tus pensamientos son parte de su mente. ¿Dónde están pues tus pensamientos reales? Hoy intentaremos llegar a ellos. Tendremos que buscarlos en tu mente porque ahí es donde se encuentran aún tienen que estar ahí, ya que no pueden haber abandonado su fuente. Lo que la mente de Dios ha pensado es eterno, al ser parte de la creación. Nuestras tres sesiones de práctica de hoy, de cinco minutos cada una, seguirán el mismo modelo general que usamos al aplicar la idea de ayer. Intentaremos abandonar lo irreal y buscar lo real, Negaremos el mundo en favor de la verdad. No permitiremos que los pensamientos del mundo nos detengan. No dejaremos que las creencias del mundo nos digan que lo que Dios quiere que hagamos es imposible. En lugar de ello, trataremos de reconocer que solo aquello que Dios quiere que hagamos es posible. Trataremos asimismo de comprender que solo lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros queremos hacer. Y también trataremos de recordar que no podemos fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos hoy todas las razones del mundo para sentirnos seguros de que vamos a triunfar, pues esa es la voluntad de Dios. Comienza los ejercicios de hoy repitiendo la idea para tus adentros al mismo tiempo que cierras los ojos. Dios es la mente con la que pienso. Luego dedica unos cuantos minutos a pensar en ideas afines que procedan de ti mientras mantienes la idea presente en tu mente. Una vez que hayas añadido cuatro o cinco de tus pensamientos a la idea, repite la idea otra vez mientras te dices a ti mismo suavemente, mis pensamientos reales están en mi mente, me gustaría encontrarlos. Trata luego de ir más allá de todos los pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente y de llegar a lo eterno. Debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has abarrotado tu mente se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el principio. Están ahí, en tu mente, ahora mismo, completamente inalterados siempre estarán en tu mente tal como siempre lo han estado todo lo que has pensado desde entonces cambiará pero los cimientos sobre los que eso descansa son absolutamente inmutables hacia esos cimientos es donde los ejercicios de hoy apuntan aquí es donde tu mente está unida a la mente de Dios. Aquí es donde tus pensamientos son uno con los suyos. Para este tipo de práctica solo se necesita una cosa, que tu actitud hacia ella sea la misma que tendrías ante un altar consagrado en el cielo a Dios el Padre y a Dios el Hijo, pues tal es el lugar al que estás intentando llegar, probablemente no puedes darte cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte, sin embargo, aún con el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos. En las sesiones de práctica cortas del día de hoy, trata de recordar cuán importante es para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Mientras repites la idea a lo largo del día, dedica uno o dos minutos a apreciar la santidad de tu mente. Deja a un lado, aunque sea brevemente, todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión y dale gracias por los pensamientos que él está pensando contigo. Y David nos dice, Dios es la mente con la que pienso. Hoy nos abrimos al recuerdo de nuestros pensamientos reales Los pensamientos en los que pensamos con Dios Los pensamientos que compartimos y extendemos como creación de Dios que somos Como co-creador en el espíritu Nos abrimos en la calma a nuestros pensamientos reales nos abrimos al sentimiento de santidad profunda recordando que las ideas no abandonan su fuente nuestros pensamientos reales son lo mismo que los pensamientos de Dios son de la misma naturaleza puros, inocentes, eternos y este sumergirse dentro se está elevando muy alto, más alto que cualquier cosa imaginable. De hecho, todo el camino de vuelta a Dios. A los pensamientos originales que pensamos con Dios. A nuestros pensamientos eternos. Pensamientos que no tienen ninguna forma. Que aumentan para siempre a causa de Dios, a causa del Creador, este aumento no tiene nada que ver con el tiempo, ni el tamaño, ni la forma, ni la cantidad, este aumento es amor extendiéndose, irradiando por siempre y para siempre. Nuestros pensamientos reales aportan a la creación, aumentándola siempre. Y somos muy humildes viendo que podemos aportar al reino de los cielos. No podemos aportar a Dios, pero podemos extender estos bellos pensamientos de Dios cuando pensamos como Dios extendiendo siempre irradiando siempre hoy ponemos nuestro corazón en este ejercicio lo damos todo lo ponemos todo en recordar nuestros pensamientos reales los pensamientos que pensamos con Dios cuando decimos en profundo recuerdo, Dios es la mente con la que pienso.